Bueno, estamos acá con la licenciada Miriam Linaris Con bueno, la escritora Silvia Peir, guía vivencial de un numeroso grupo de mujeres Así es, y de ella hombres. también, guía vivencial ella también Y, el y, y de, de hombres también, ¿eh? También, ¿sabes, ¿sabes hombres que, y mujeres Sabes y que el otro día chiques. lanzaron una convocatoria a un masculino de un curso de milagros Sí. Diciendo que eh, convocaba al masculino de un curso de milagros Porque... Ajá. Eh, hablaba de las diferencias Justamente de cómo miran el curso Los hombres, el curso de milagros Los hombres y las mujeres uh -huh. Que la hay Como todas las cosas ¿no? de, de, Si vamos a tener en cuenta Las redes neuronales cómo toma un una idea, un hombre y cómo la toma la mujer uh -huh. eh, Sin decir mejor ni peor, ni nada Dijo diferentes Y entonces convocaba Y bueno, vamos a ver, después te voy a decir si tiene convocatoria o no Porque me gustó Recibí dos cosas esta semana Uno que un señor mexicano Que justo estuvo en la radio de Silvana cuando yo estuve Que hace un foro universal masculino Para que se llame el hombre extraordinario como el hombre extraordinario como que todos los hombres son extraordinarios uh -huh. y este, puede haber ponencias de, de mujeres también creo que va a haber de algunas personas pero van a hablar todos del masculino o sea que por diferentes lugares escuché una onda de una invitación al, al masculino a la espiritualidad que sería porque la mayoría de la, de la política y de todo las, los grandes puestos en el mundo están... Los chicos, así que bueno, sería hora de que un curso de milagros esté en todas partes Muy bien, cuando el curso quiera estará Estará, por supuesto, mm. pero digo que eh, yo hago el, el, ¿cómo se llama? El, la transmisión claro. de esas dos cosas que llegaron a mí Que por supuesto que mucho tiempo pedí en los pedidos al universo Que el curso de milagros se dé en las escuelas Que el curso de milagros esté en todas partes Y bueno algún día estamos hablando de vibraciones, de los homólogos vibracionales quizá esté elaborando en mi realidad, que es lo único que, que veo este, justamente eso, que el curso de milagros culule por todos lados el nuevo libro azul muy bien, así será bueno, traje algunas gotitas de sabiduría del camino infinito muy lindo el tema del, de las vibraciones y eso me llevó a lo que estamos estudiando en el grupo nuestro, que estamos estudiando conciencia divina. Las diferencias que hay, y se veían en los pedidos de unas personas y de otras personas, sí. como eh, alguna, alguna eh, las ideas que se piden son diferentes. O sea, hay personas que todavía piden con conciencia humana. Mm. Y había personas en los mismos pedidos que, pe que pedían algo más, vibracionalmente espiritual, ¿no?, confianza, este prosperidad, o sea, todo lo que en realidad sabemos que de hecho está cuando uno deja las cuestiones del mundo en, en manos de quien se debe dejar, que es nuestra conciencia infinita, nuestra sabiduría superior, cuando queremos arreglar y saco acá y pongo acá Ahí en ese momento recitamos, no entiendo al mundo, por lo tanto tratar de llevar mi vida por mi cuenta es una locura pero hay alguien que sí sabe lo que más me conviene y está dispuesto a hacer todo por mí. Yo hice el ejercicio en el grupo de, que estuvimos este, trabajando antes del taller. Uh -huh. Hice el ejercicio de ver todos los aspectos míos que quedaban sin sanar. Así que vi querer comprar un auto, querer, querer viajar. Querer, dije, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo que no me lo permito. Y fui anotando. O sea, hice el trabajo inverso. Como yo no pido coche, casa, viaje. Uh -huh. Digo... Eh, las puse a chirolitas ahí, para que me digan todo lo que yo no estoy pidiendo uh -huh. así que, pum para arriba, eh! sí, pum bien. para arriba ¿Y, y lo incluiste, pediste también, además claro, sabiendo claro. que no necesitas nada sí, de es ese en listado es que en realidad eh, lo que eliminé, gracias a Dios, después de tanto tiempo, la palabra necesito Quizás me lo merezco todo eso claro. pero como no lo pido ni, ni vibro para tenerlo ni claro. lo imagino, ni lo siento, ni lo gusto ni lo deseo. Lo sí, pero lo que mm. no, estoy triste por no tenerlo y eso ya es años luz, señora se lo debo bendito sea bueno, bueno, vamos a algunas entonces eh, gotitas de sabiduría uh -huh. eh, Vamos a hablar de los conflictos Nunca se produce un conflicto con una persona O con una condición que estamos viviendo uh -huh. Sino que más bien se trata de un falso concepto Mantenido mentalmente Sobre la percepción de esa cosa O sobre la percepción de esa persona Sobre la, la percepción de esa condición O sea, el conflicto se produce en mi mente Cuando... Justamente, hago un juicio equivocado acerca de una persona, acerca de una cosa o acerca de una situación Ahí es donde se produce el conflicto ¿sí? Nunca se produce un conflicto con las personas, ni con la enfermedad, ni con la carencia, ni con el trabajo Se produce en mi mente, con la idea que tengo del trabajo, con la idea que tengo de la enfermedad de No la salud. es contigo en verdad con quien me estoy relacionando me relaciono con el concepto que tengo de ti de ti, de ti que? señor trabajo no es ah. con usted señor trabajo, es con el concepto que yo tengo del trabajo no es con usted señor jefe, es con el concepto que tengo de los jefes no es con usted señor hombre, es con el concepto que tengo de los hombres eso es maravilloso mm. exactamente Muy bien. bueno, en consecuencia hay que efectuar la corrección dentro de uno mismo <risa> entonces qué decíamos el otro día en un curso de milagros decíamos el perdón es mi función aquí y sí. entonces recordaba que alguien nos había sugerido una vez levántate a la mañana si perdones, corrección perdón entonces levántate a la mañana pidiendo que aparezcan situaciones que tengas que perdonar que tengas que corregir que puedas verlas porque las situaciones están todas para corregir la percepción okay. lo que pasa es que no las queremos ver nos distraemos con el con el, lo que pasa afuera pero estar conscientes entonces de que a la mañana podemos pedir perdonar, no para que nos pasen hechos, eventos o que tengamos disgustos o conflictos con las personas sino que salga esto que decía, todos los conflictos internos, que los pueda ver ahí en la pantalla de mi vida para poderme dejar de pelear con la pantalla e ir al único lugar que está acá yo hago acá como si estuviera acá bueno Mira esta otra, son perlitas que traigo, ¿no? Esta está muy buena la de profeta. Reconozca a Dios como la sustancia, la ley, la causa y la actividad de todo lo que es. Y de ese modo se refrenará inmediatamente de mezclarse física o mentalmente con lo exterior. Vuelva dentro de sí mismo y resuelva allí todas las apariencias. ¿allí dónde? adentro adentro nuestro claro, adentro. te acordás que hay una la lección que dice Dios está en todo lo que mm. veo porque Dios está en todas partes mm -hmm. o sea, entender que la sustancia Dios, hoy escuché que eh, Dios no era una energía y ahí me quedé porque no sabía ni qué decir ¿y qué? Es? que no sé qué sé yo la verdad que no sé, decían lo único que no estoy de acuerdo dijo alguien eh, con una oración que decía que nosotros éramos energía amorosa mm -hmm. Y nada menos en la que había dicho eso era Ana María González de Wing mm. la, la escriba de, de, al castellano del curso, pero dijo que no éramos energía amorosa y yo dije, ups, hasta ¿Cómo ahora que no éramos energía? Que no somos energía amorosa, que el curso dice que Dios es, pero que no, y que haga silencio, dice, no dice que es Dios, o sea, como que el Dios no se puede Está bien. decir. Está bien, no sabemos qué es y... Eh... Tampoco te, te permiten decir que es una energía No, que si nosotros Digo, somos igual muchísimo. que él Si somos igual que él, si sí. somos hechos a semejanza que él Yo a mí lo de que éramos energía amorosa me cerraba sí, Igual total, nosotros podemos ser la en algún aspecto igual que él sí De todas maneras yo cuando empiezan a aislar tan fino Como tengo eh, todo con muchísima perseverancia y con muchísima constancia pero no tengo todo claro. O sea, yo estoy transitando mi aprendizaje. La eh, mejor linda, ¿podés traer el eh, espejo con luz, Vanessa? Sí. Ah. Cuando empiezan en esas eh, cosas tan tan finitas de mm. palabras, mm. igual me parece que son. Sí, los egos. es una pelotudez, ¿eh? Sí. Es una reverenda pelotudez. Sí. Cuando empiezan los. Me parece que es ego. Sí. Eh, que Fulano dijo esto y el otro sí. que no. Sí, no, una reverenda pelotudez. Sí. Se le puede llamar, yo si quiero lo llamo don Petete. Sí, a Dios. Sí. Que le encanta además. Me dijo una tarde. <risas> me acuerdo que llovía esa tarde. Y Dios me dijo, cómo me gusta cuando me llamas Petete. ¿Te acordás sí. el señor que se levantó que te dijo, sí, yo sí. no puedo Divino, escuchar que usted habla así? Pero lo bien que dijo, lo bien que lo dijo, lo bien sí, que fue. lo dijo. Un hombre muy creyente, muy católico, muy, muy este, ortodoxo, muy anda a saber qué? muy cerrado también eh, nosotros estábamos leyendo la lección del curso de milagros que decía Dios está incompleto sin mí con lo cual me comprometo severamente si yo amo a Dios y, y pienso que me necesita que quiere que yo esté firme en mi puesto de alegría por ejemplo de buena voluntad, de caridad, de solidaridad si, si Dios me tiene en cuenta y siente que soy una parte importante de su creación, y, y que si falta esa parte importante, me va a mandar al gran pastor para que si yo, oveja descarriada, me pierdo, me venga a buscar. ¿Cómo no voy a ser importante para Dios? Entonces, eh, a mí me pareció de, de una amorosidad terrible la, la idea de Dios en incompleto en mí, y la transmití con esa amorosidad. Y este hombre captó dicha amorosidad. No lo tomó como un acto de soberbia, ni de mi parte, ni del curso. Lo, lo tomó con amorosidad, pero así todo, dijo yo les pido mil perdones. A usted la escucho siempre, me encanta, la respeto, pero yo no puedo admitir eh, la idea de que Dios está incompleto. Me parece perfecto, ¿eh? porque, porque también a mí me puede pegar un día la creencia de que Dios completo, omnipotente, omnipresente, omnitodo, más sí, ¿qué le importa? Mirá si la Yoli se van a andar preocupando los yanquis porque la yoli se cree que no, como decía eh, marín Lanús yo me quedo con lo que decís siempre vos, que viste que tan sabiamente decís si te hace mejor persona eh, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo Si sos una energía amorosa, si sos un pichulín, Es exactamente lo mismo Lo Totalmente. importante es que vos te des cuenta Que sos la presencia de Dios Extendiendo tu don en donde sea Haciendo sí, un igual este, En honor a la verdad, eso lo dijo el señor Dalai Lama ¿Cuál? Eh, ah, lo que si te hacen... Cualquier religión, dice Dalai Lama Es eh, buena si te convierte en mejor persona y bueno yo la agarré en el vuelo la vuelo claro pero pele, fíjate que sirve también para cualquier concepto para de cualquier dios concepto, que sí. te sirva a vos para ser mejor persona para cualquier concepto de cualquier cosa o sea, que vos no, te no, si, si eso mamá. te hace mejor persona está bien ¿Está bien? Si te convierte en una mejor persona. Mira, hay una cajita llorando tirada en el piso azul. Ay, ¿no? agarrame, agarrame. Mira cómo llora lloro lloro. la cajita, qué linda que es. Acá ven y yo el... agarrá, agarrá, agarrá, la llora. Llora se... la, la cajita, vení que se la muere. Y hay una gomita para atarse el pelo, ¿qué es eso? No, una tapita de... Un Mostrame. estuchecito. Ay, pobrecita, vení que se la muestra a las personas. ¿A ustedes les parece? Miren cómo lloraba. Ah. estaba llorando y tiene imán miren qué valiosa miren qué valiosa la cajita el que hizo esa caja. ay el que hizo con una flor me hace falta una flor el que la pensó tan bonita y el que el esté tirada, tirada de mí, no. No. solamente Silvia Freire puede ver el sufrimiento el sufrimiento de, de la caja y Graciela Alfano cuando habla con la tostada también, pues. también. bueno vamos con otra perlita entonces que quedó claro que reconocemos a Dios en todas partes y que siempre tenemos que volver dentro de nosotros mismos y resolver allí todas las apariencias de lo que se te ocurra, sí, que está ahí. Eh, no te tenés que mezclar vos como cuerpo con tus ideas, vos y tu persona, vos y tu historia. Déjalo que siempre está actuando, como dice mi maestra, bien siempre está. Bueno, vamos a otra perlita Dice, en la vida espiritual no se colocan etiquetas Ajá. sobre el mundo No se juzga, bueno o malo, allá, enfermo allá. Allá. o sano, rico o pobre Aunque las apariencias pueden mostrar armonía o discordancia uh -huh. Al no juzgarlas usted simplemente sabe qué es Y deja que eso que verdaderamente es se defina a sí mismo. Amar lo que es Amar lo que es eh, Estaba acá hace un ratito pensando cuando estábamos bueno, empezando a de grabar en, en los siete hábitos Pensar que estuvimos acá sentaditas creo que dos años, no sé no me acuerdo el tiempo pero mucho tiempo sentadita acá las dos haciendo siete ah, los siete hábitos yo con muchísimo miedo de qué iba a decir y si sabía todo lo que iba a decir porque aparte sentía el examen que me, me este, autoinfringía yo cada programa, cada, cada intervención. Cada intervención, muy fuerte. Y me estaba acordando justamente todo lo que cambió y todo lo que te estoy copiando, como siempre que copio todo, que voy a dar un taller y no preparo y dejo que surja lo que es, y siempre surgen cosas maravillosas y los talleres... Sí, son muy eh, eh, no se lo recomendamos, consulte con su médico, porque... Eh, hay gente que no puede admitir no prepararse para algo. Eh, y está bien, lo que mi planteo es, ¿le voy a dejar la oportunidad al Espíritu Santo o a quien sea superior en mí que utilice mi lengua o me voy a llevar al power punch con todo preparado? Y si yo veo que hay una mujer que se puso a llorar en la tercera fila porque nombré la palabra la muerte de un hijo y sigo adelante porque me viene el punto número 7 pasamos al punto número 7 la señora sigue llorando yo era llorando. Así, total bueno. yo era así o sea, mi, escribió, mis ¿no? talleres este, ah, no, no. Esta, esta parte la aprendí acá en esta nueva escuela yo tenía todo preparado me hablaba en un espejo todo lo que iba a decir porque a ver si se me pasaba una palabra con la otra y leía 20 veces lo que había dicho lo que yo quería decir que quería transmitir y después también eh, eso me trajo mucha eh, dificultad cuando yo quiero intervenir y hablar por palabras, porque hablé, hablé mucho tiempo por los libros uh -huh. Uh -huh. sin palabras propias y ahora estoy construyendo un idioma que pasa por la experiencia que es maravilloso y eso sí se lo deseamos un idioma que pase por la experiencia, lo que a vos te pasa, lo que estás, lo que estás sintiendo eh, Nada más fácil de transmitir y de ser justamente lo que decía recién La presencia de Dios transmitiendo tu don eh, Cuando vos estás hablando de lo que a vos te pasó es, es muy fácil, o sea, ahí salen las palabras A veces no salen las grandes, este, los grandes argumentos Pero sí sale justamente lo que va al corazón del otro Porque el otro se da cuenta que estás hablando desde... De, desde el centro, va del centro. Bueno, está claro entonces que si queremos transitar la vida humana, decimos bueno, malo, gordo, feo, enfermo, pobre, rico. Podemos Aparición. en las apariencias jugar a cualquiera de esas cosas, a etiquetar, que también nos trae sus problemas. Pero en el ámbito espiritual, en la, en la relación verdadera que, que estamos proponiendo de vivir con nuestra conciencia elevada, con vibraciones elevadas para atraer cosas elevadas no existe en ese nivel espiritual bueno, malo, rico, pobre alto bajo y aunque todo lo que aparentemente acá en el mundo sea discordante y no esté en armonía si no la juzgamos todas las cosas son como son y entonces vos lo único que podés estar seguro que esto es y lo otro es y si te preguntan qué, no sé Exacto No sé, no, no sé qué es, sí, para qué es sí. Ni sabemos uh -huh. Que verdad no está y la verdad muy, no la verdad. Uh -huh. Vivir espiritualmente entonces es conocer que todo es No le pongas nombres, etiquetas, no definas, no juzgues a lo que es Lo que es, es Conténtense con saber qué es Y deje que lo que es revele ante usted su propio ser, su naturaleza y su carácter está bárbaro ¿eh? no. ¿Sí? está bueno, vamos a la oración ¿qué es la oración? la oración es la visión interior de la armonía esta visión se alcanza al abandonar el deseo de cambiar o mejorar a alguien o algo así es que cuando oramos para pedir a Diosito que me traiga esto que me traiga lo otro, que me falta esto ¿no? mamá, yo quiero un novio orar y ya que estamos, lo decimos, orar, eh, por eso dice la Biblia, orar sin cesar, eh, lo que hacemos todo el tiempo es todo el tiempo estamos pensando y orando, lo que estamos pensando es la oración, si ¿sí? no es la oración, Perdóname. chica, hace falso contacto, esto está haciendo unos ruidos, mira, la sacas? esa zapatilla sí. esa? Se apagó y además hace un estrambólico ruido. Es. Entonces. Y entonces, cuando oramos, cuando aceptamos, cuando confiamos, cuando le ponemos sonda, cuando le ponemos fe. Cuando en la oración queremos cambiar a alguien o queremos que las cosas cambien, eso no es oración, es otra cosa, es un pedido. Sí, claro. Que, claro. es un capricho. Sí. Pero Además, eso es un, eh, estamos capricho. hablando del ámbito espiritual y hoy uh -huh. estamos recontra elevadas, estamos allá, ¿no? Vibrando alto. Entonces uh -huh. estamos hablando. No pedimos que cambie nada, ni pedimos que nadie cambie Pedimos Oramos, quiere decir Con fe Nos comunicamos con el Creador, con lo que nosotros creamos que es lo superior a nosotros Comunicación es oración La oración es una toma de conciencia de lo que es Al verlo, no al hacerlo uh -huh. Rosar, rezar, es ser consciente de la armonía sin necesidad de realizar ningún esfuerzo mental por su parte. O sea que rezamos con conciencia de nuestra armonía y no realizamos ningún esfuerzo mental. Eh, yo recuerdo muchas veces de que me tenía que sentar a rezar. Bueno, por lo menos así viví en la época del, de la catequesis y de todo eso. Tenés que rezar tres Padre Nuestro, tenés que rezar cuatro Barbarías, tenés... El tenés que rezar... Eh, es justamente esto lo que se está refiriendo si querés tema que no hayan tenido un argumento no si que no hayan sabido darnos razones porque quizá ellos tampoco se las habían dado ¿no? pero todo era tan amoroso nos perdimos eso no lo amoroso de, del mensaje del catecismo de, del mensaje de la religión en sí eso nos lo perdimos porque ellos se lo perdieron también tenés que y tenés que Nadie sabía por qué uno se ponía en la cabeza este, una mantilla No, no sabían qué tenía no, que tenía que ver con el centro flor, coronario No sabían no. nada de eso No, ni idea, Y lo que hacemos, eh, los que estudiamos un curso de milagros Cada mañana, si queremos, oramos repitiendo la frase del día muchas veces ¿Te acordás que lo hacíamos con el mala el otro día, con sí. 108 cuentas? Bueno, si vos repetís la oración, la oración del día Estás orando ¿Por qué? es orar? Es permitir que la mente recta entre dentro de la mente humana O sea que la parte espiritual se te haga carne Sobre todo es vaciar también vos no bueno, podés estar orando y a la vez sosteniendo el pensamiento Humano, de cuando venga mi suegra le voy a claro. decir que ella le dijo a mi cuñado, que yo le dijera a mi prima, que ya no, no se puede sostener y muchísimo menos una coherencia, ¿no? Este, un, una un sostenida coherencia de un diálogo con uno mismo y una pelea interna, con, no podés si estás orando ya directamente como lo hacía la vía si vos decís Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Ya estás como vacío Ya estás como vacío, como vacío, como vaciándote Claro, Bueno, y la sabiduría espiritual Revela Sabiduría espiritual Cuando llegás a conocer De qué se trata el juego Eso es sabiduría espiritual La conciencia divina Cuando más o menos tenés claro que hay leyes Y aunque no las conozcas aceptás lo que es entonces sabiduría espiritual revela la profundidad, la claridad y la sensación de contento, mirá lo que dice, que hay dentro de ti, por medio de que reconoces lo que es, o sea, se nota cuando hay sabiduría espiritual porque estás contento, el contento no de, de, de estar alegre, sino el contento de... Yo lo expreso en mí eso como un haber armado el rompecabeza interno, me faltaban algunas piecitas y fui armando el puzzle y esa sensación de contento que, que habla acá este autor es justamente es cuando se te armó el puzzle cuando empezaste a, a saber de qué era y, este, y aceptando Obviamente lo primero de todo uno mismo y, mm. y lo que lo que está, en, en qué estás participando. Asegúrese de que su oración no sea un intento por influir en Dios. ¡Ah! Te lo pido por favor Dios, te lo pido por favor que hagas lo que yo quiero. Claro, sí. no, quiero casarme con el hombre, el verdulero que está casado, que se muera la mujer. Y asegúrese que eh, su oración no es un deseo por mejorar el universo de Dios mm -hmm. Estamos siempre queriendo influir Porque como no entendemos nada del plan mm. Me pedía una afirmación una alumna que iba a ver a su madre hoy eh, En terapia intensiva, una mujer mayor este, Complicada, cuadro, viste que julio, agosto, son meses sí. jodidos de, para las personas mayores sobre todo bronquitis, neumonía y esto eh, bueno, nos pedía, me pedía una afirmación y yo le pregunté el nombre de su mamá y digo, entonces vos tenés que repetir la afirmación fulana no, Dios eh, quiere más a fulana que yo en lugar de decir mi mamá, sí. Juanita ¿cómo se llama tu mamá? Juana Dios quiere más a Juana que yo Juana y Dios tienen un plan perfecto Dios tiene un plan perfecto para Juana Confío en el plan de Dios o sea, Ese era el proceso, ¿no? Primero sentir lo que a mí me, me enseñó el propio Dios eh, En aquella habitación donde Norma, la primera persona que este, tuvo cáncer, compañera nuestra Bueno, eh, ahí yo pude tener la sensación clara de que Dios me decía para que no te hagan la que la Virgen te habla que bueno la querés más que yo ¿eh? yo me hacía la, la santurrona diciéndole Dios mío ¿por qué no te la lleva eso lo hemos escuchado tantas veces sí. como si por tiro por elevación le dijéramos a Dios que es cruel yo no sé cómo Dios no se la lleva ¿qué estás queriendo decir en ese tiro por elevación? que Dios es cruel eso estás queriendo decir, una locura total. A mí me está pasando en este momento con mi amiga de toda la vida, que fuimos a la escuela juntas, y que decidió así, eh, irse en una agonía total, y que por supuesto no me puedo meter con la familia, pero escucho que me dicen las hermanas y todo, que son como, como hermanas mías. Sí. Yo no sé por qué Dios no se la lleva, y yo me tengo que callar la boca, porque no puedo decir por qué ella elige lo que elige. ¿no? No, no, claro. No tenemos ni idea. No, no, no, no está bueno. No sí, no está bueno, pero no está y bueno por nosotros porque es ella, está ya... ella está inconsciente. Claro. Pero ¿Sí? nosotros vemos el sufrimiento, proyectamos ahí el miedo de no que no nos pase lo mismo. Encima, tan cercana y encima fue todo tan rápido que eh, entras a proyectar todos tus miedos ahí. Y que, yo, que ni siquiera sabemos si es sufrimiento. Nosotros le llamamos sufrimiento a un proceso que no comprendemos. Nosotros no sabemos si lo, lo mejor que le puede pasar no es, por ejemplo, tiene fiebre. ¡Qué bueno! Seguro. ¡Qué bueno! Estuvo con mucha fiebre. ¡Qué bueno! Estuvo con fiebre. ¿Qué es la fiebre? La eliminación, el aviso del. ¿Qué el, es la fiebre, fiebre, enfermera? Es una defensa del cuerpo. Es defensa. El cuerpo se está defendiendo. Como en tantas otras cosas del cuerpo que no podemos interpretarlas como lo que es una defensa sí y avisando que algo está mal ¿eh? ah, claro, para claro, mí es, una es un aviso hay... es un aviso parada a mano porque Exacto. esto es en serio me dice además por ejemplo vos estás este eh, con una enfermedad padeciendo alguna leve enfermedad y estás desganado eso es inteligencia para que te quedes quieta también para que no te muevas, para que te quedes en la cama, porque si no, si vos tenés un bruto ataque de hígado pero tenés una energía bárbara, salís igual claro. y por ahí el hígado lo que está pidiendo es, che, baja un cambio, lo, lo ca vamos a quedarnos en la camita hoy, dale, vamos a quedarnos tranquilito, tapadito, sin movernos mucho, bueno, como no lo haces por tu propia voluntad, el cuerpo Uf, lo hace, habla. entonces, ¿qué sabemos? Que sa No sabemos nada, Estamos, yo estoy en la cama, ¿por qué? Porque estoy esperando que el hígado se regenere, porque ayer le di comida de más y ahora él está trabajando de más y así. No sabemos cómo es. Bien. Bueno, no sé si querés que vayamos cerrando. Sí, ¿Vamos sí creo que tendríamos que... ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo quieras eso ahí? ¿Cómo cerramos? Bueno, cerramos con esta No busca a Dios en el ámbito del pensamiento de las cosas Ajá. Bien. Vemos a Dios elevado En la armonía y en el, el, el buen pensar de algo o de alguien Y sabemos que pensar cosas lindas Pero hay cosas lindas Y cuando no pensamos cosas lindas No hay cosas lindas muy bien, a pensar cosas lindas. A pensar entonces. cosas lindas. Bueno, a pensar en ti. Bueno, y yo en vos. Gracias.